hola bienvenidos en este video vamos a mostrar cómo calcular el tamaño de la muestra para estimar la media de una población cuyo tamaño se desconoce o es infinito lo primero que vamos a ver es la importancia de tomar una muestra del tamaño adecuado luego veremos la fórmula que debemos aplicar sus elementos y un ejemplo práctico y finalmente les voy a dejar un link para descargar la plantilla y la información respecto de la bibliografía para aquellos que quieran ampliar el tema. Vamos a empezar entonces, manos a la obra. El objeto de una investigación es conocer una población o un universo en estudio. Pero en la mayoría de los casos, el tamaño de la población hace imposible, en términos de tiempo y dinero, observar o encuestar a todas las unidades. Por eso, es que resulta conveniente tomar una pequeña muestra de esa población. Entre la muestra y la población debe existir una estrecha relación, es decir, que la muestra debe ser tomada al azar, debe ser una muestra probabilística y debe tener un tamaño que garantice la representación para permitir la inferencia de los valores muestrales a la población entonces acá vemos cómo hay unida y vuelta entre la población y la muestra para poder inferir los valores muestrales de la población debemos entonces asegurar que la muestra sea tomada al azar y debe tener el tamaño adecuado ese tamaño lo vamos a calcular en función de una fórmula que contiene tres factores el nivel de confianza dado por la Z el desvío dado por la S y el error muestral máximo admitido elevado al cuadrado vamos a explicar cada uno de estos términos y vamos a ver cómo determinar cada uno de sus valores en relación al desvío a la S tenemos tres oportunidades primero tomar el desvío de estudios previos sobre la misma población en el segundo caso si no se tiene estudios previos se puede hacer un pequeño estudio piloto con una muestra más pequeña y en último caso tenemos la regla del pulgar que supone que el desvío será la sexta parte del rango es decir que si la variable va de 100 a 700 será 700 menos 100 dividido 6 y esto nos va a dar que el desvío se supone, se espera que sea 100 el valor de Z se calcula para un nivel de confianza determinado por el investigador, 95% para nuestro caso será la FZ de 1 menos alfa sobre 2 en este caso fz 0,975 y para este fz el valor de z será 1,96 si necesitas ayuda para calcular y entender los valores de z y niveles de confianza mira el video que te dejamos en la tarjeta arriba a la derecha pasamos ahora al error mostral el error mostral es el valor máximo admitido y es elegido a juicio del investigador de acuerdo al tipo de investigación y a los riesgos de la decisión que haya que tomar. Vamos a verlo en la práctica en Excel. Supongamos que se quiere investigar los gastos semanales de gaseosa cola por grupo familiar. Se desea un nivel de confianza del 95% y el rango va de pesos 100 a pesos 700. Se espera tener un error menor a pesos 20. Esto es un ejercicio hipotético, dado que ni siquiera estamos mencionando, por ejemplo, el área geográfica del estudio, ¿no? Es solo un ejemplo. Para el nivel de confianza del 95%, lo que hacemos es transformar ese 95% a decimales, 0,95. Tenemos que buscar el percentil de Z para este nivel de confianza. Con un nivel de confianza de 0,95, tenemos un valor de alfa de 0,05. El FZ será 1 menos alfa sobre 2, entonces el FZ será 0,975. Si buscamos en la tabla de percentiles de la distribución normal, vamos a encontrar que para el FZ es 0,975, Z asume un valor de 1,96. El desvío, vamos a usar la regla del pulgar, 700 menos 100 son 600, dividido la sexta parte, dividido 6, nos da 100. Entonces podemos suponer que el desvío será de 100 para este caso. Y el error muestral máximo admitido será de 20. Con esto completamos los valores de la fórmula. Y entonces n será igual a Z por S dividido E al cuadrado. Como lo tenemos acá, la potencia de y 17 por Y 18 dividido Y 19 al cuadrado nos da 96,4. La muestra deberá ser entonces de 97. Bien, para todos aquellos que quieran profundizar el estudio, repasar los conceptos de estadística, les recomendamos el libro de investigación de mercados de Sigmund, novena edición. En el capítulo 17 van a encontrar estos temas. Y para aquellos que quieran descargar el archivo del video, hagan clic en la tarjeta o visiten aprendizajeactivo.com.ar Espero que les haya gustado y les sirva este video. Que tengan muy buenos días. Hasta pronto.